Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a daros algunos consejos para el cultivo de variedades automáticas. Y ahora es el turno de Carlos Javier de Colombia, que quiere iniciarse en el cultivo con variedades automáticas y quiere saber qué producto usar que no le suponga un gran trastorno ya que es novato. Una buena recomendación sería utilizar un estimulador de crecimiento de absorción rápida como Top Auto, de Top Crop. Top Auto es un fertilizante líquido NPK con micronutrientes, quelatos y ácidos húmicos y fúlvicos de alta solubilidad, formulado especialmente para plantas autoflorecientes. Su contenido equilibrado en nutrientes y ácidos húmicos disponibles de forma inmediata para los cultivos actúa como un excelente acondicionador del substrato estimulando el crecimiento de la planta durante todo su ciclo y asegurando el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Es un estimulador de absorción rápida en formato de 1 litro y apto para la jardinería doméstica. Además, su uso es indicado tanto para cultivo interior como para exterior. Para aplicar, diluir a razón de 2,5 a 3,5 ml por litro de agua, una vez por semana, aunque en la primera semana de crecimiento es suficiente con una dosis más baja, entre 1 o 1,5 ml por litro, y se irá aumentando progresivamente según las necesidades de la planta.